Estampa inusual en Moncloa el primer día tras la suspensión de clases en la Comunidad de Madrid. Paradas de bus sin estudiantes pero con las líneas universitarias en servicio todavía. Cogemos la línea G y tardamos aproximadamente tres minutos en llegar al campus de la Universidad Complutense en Moncloa. Bajamos frente a la boca del metro y podemos contar a la gente que está aquí con las dos manos. Facultades, como la de Ciencias de la Información, abiertas pero sin docencia. Solo nos hemos encontrado con administrativos y conserjes. El frontis de la facultad desierto de estudiantes, aunque algunos han aprovechado hoy para hacer gestiones de sus matrículas. Pues primero con alegría, como todo estudiante seguramente, y luego fue como, eh, ¿qué vamos a hacer esos 15 días? ¿Cómo van a llevar a cabo las clases? Sin más, porque sinceramente sigo sin creerme que estemos así como de exilio o de medio vacaciones, la verdad. Eh, no, porque cancelan las clases, pero no cancelan las entregas. La verdad es que todavía estamos un poco ahí en la incertidumbre, porque hay algunos profesores que sí que nos han dicho cómo lo iban a hacer y si iban a retrasar las clases o si iban a mandar contenido a través del campus o no, y hay otros que directamente todavía ni se han pronunciado. Me parecería un poco injusto, no porque si estos 15 días pretenden que el trabajo lo llevamos a cabo de forma virtual, ya estos 15 días contarían como clases. Entonces, ¿cómo van a añadir otros 15 días? Ya no serían 15, serían 30. Si esto es algo extraordinario y que no pasa normalmente, eh, me parece mal que se recuperaran, o sea, que se recuperaran las clases eh, después de terminar, porque al final estos días si mandan contenido y mandan cosas eh, por el portal virtual, pues como que no como que entonces no es clase perdida, ¿no? No obstante, son muchos los estudiantes que no les ha gustado nada esta medida debido a los problemas que puede suscitar para las prácticas, como los estudiantes de enfermería. También son los estudiantes de fuera de la Comunidad de Madrid y que estudian en universidades como la Complutense quienes reciben con animadversión el atraso del calendario académico. Aunque esta suspensión en principio puede durar solamente dos semanas, nada ni nadie garantiza que se mantenga únicamente en ese tramo de tiempo. Marc Sorez Info Radio, Crónica de las 6.